¿Qué tal, queridos amigos? Cordial saludo, feliz domingo para todos, qué alegría encontrarnos en este momento iniciando nuestra jornada. Este domingo, miren cómo avanza. Tal vez hemos tenido muchas cosas bonitas. Eh, vivíamos anoche aquí en nuestra parroquia un acto bonito, la cena romántica, y de pronto eh, hemos pensado qué, qué detalle, qué cariño tengo con nuestros amigos, tantos, esas buenas personas que alegran nuestra vida. Lo invito para el que. Oremos por ellos. Póngalo en la oración. El mejor regalo para un amigo es orar por él. El mejor regalo. Hoy en la Santa Misa, dele gracias a Dios por esos amigos, por esas buenas personas que el Señor ha puesto en su vida. Y vamos a, a alabar, a glorificar a Dios por las buenas personas, los amigos que es, nos tienen paciencia, nos sobrellevan, nos aconsejan, nos corrigen, se enojan con nosotros han reído con nosotros, han llorado con nosotros. Gracias, Señor, por los amigos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy domingo, San Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 13. Siguió Jesús hablando en parábolas y les dijo a sus discípulos. Había una vez un hombre rico que tenía un administrador y un día le avisaron que el administrador le estaba malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué hay de cierto en lo que me informan de ti? Dame cuenta de tu administración. El administrador se puso a pensar, mi patrón me va a quitar trabajo, ¿qué voy a hacer ahora? Para echar asado no tengo fuerza, vivir de limón no me da vergüenza. Ah, ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me quiten la administración tenga quienes me reciban en su casa. Entonces empezó a llamar a cada uno de los que tenían deudas con su patrón. A uno le preguntó, ¿cuánto le estás debiendo a mi patrón? Él contestó, 100 garrafas de aceite. Entonces le dijo el administrador, aquí está el comprobante de tu deuda. Siéntate enseguida y rebaja las 50. A otro le preguntó, ¿y tú cuánto le estás debiendo? el contestó, 100 sacos de trigo. Entonces le dijo el administrador, aquí está el comprobante, escriba 50. El patrón no pudo menos de reconocer que ese administrador irresponsable en esto procedió astutamente. En realidad continuó, continuó Jesús, los mundanos son más astutos en los negocios que los que pertenecen al reino de la luz. Por eso yo les digo, aprovechen esa falsa riqueza para ganar amigos, y así cuando se acabe, tendrán quien los reciba en las moradas eternas. El que es digno de confianza en lo más pequeño, lo es también en lo grande. Y el que es de mala fe en lo más pequeño, también es de mala fe en lo grande. Si no merecen confianza en el manejo de la falsa riqueza, nadie les va a confiar la verdadera. Y si no merecen confianza en el manejo de los bienes ajenos, nunca serán dueños de los bienes que quiera dar Dios. Ningún siervo puede servir a dos señores, puede despreciar a uno por querer al otro, o al menos atender a uno y al otro lo despeda. No es posible servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas mi Señor por esta palabra que hoy nos reconforta nos alienta a ponerle toda la gana, todo el empuje, a no olvidar que la meta es la salvación, la meta es el cielo, y que para ganar el cielo tenemos que ser despiertos, avispados y saber obrar. Que el Señor los bendiga y los bendiga los proteja. Feliz domingo para todos, mis queridos hermanos.